Estamos en el Polideportivo Municipal, cerrando las colonias de vacaciones 2020. 45 días, nenas, nenes, chicas, chicos, abuelas, abuelos, chicos discapacitados, chicas discapacitadas, adolescentes... ...que en más de 4.500 participaron bueno, de, estas, de estas actividades, ¿no? de, de pileta climatizada, de pileta cubierta, actividades recreativas deportes, eh, actividades también culturales, así que estamos muy contentos que, bueno, que miles de familias hayan depositado la confianza en el Estado Municipal, en el Gobierno, nuevamente en estas colonias que, que van creciendo, ¿no? ¿no? temporada tras temporada, también anunciando que, que vamos a estar construyendo el, el polideportivo, la, la, las canchas cubiertas y la peleta climatizada en, en Villa Tesey, ahí en la zona de, de, de Barrio Libertador, bueno, para seguir... ...ampliando derechos y que, bueno, que nuestras familias puedan pasar buenos momentos. Hoy lanzamos el kit escolar, que es un kit para, para nenas y nenes de jardín de infantes... Para, ...para chicas y chicos de la escuela primaria, para pibas y pibes de la escuela secundaria... ...para, para los estudiantes de la UNAUR, para la escuela terciaria. Eh, son 20, 20 productos escolares que a un muy buen precio se van a estar vendiendo... ...en un acuerdo que hicimos con las librerías de Hurlingham, de, de William Morris y de, y de Villa Tesey, siempre trabajando, como dice el presidente Fernández, para cuidar el bolsillo de las argentinas y los argentinos y, y también ¿no? las, las, las más de 5.000 tarjetas alimentar que, bueno, que, que, están, que están provocando un efecto importante ¿no? en mejorar la calidad alimentaria y la seguridad alimentaria de, de muchas familias y muchas nenas y muchos nenes en Hurlingham.